I De nuevo el show. aquí, quememos la vida entera, contigo siempre es así, esta noche será eterna, alzo ahora el vuelo, no creo en los gobiernos, quiero exprimir el tiempo, siempre que te veo. Y va a salir de nuevo el sol, y estoy desnudo en todo ¡Gracias!